Esta lloviendo al día, sube buruz rojo y arribó bideratzean, izan en dobla. Ochear en piedra ingurumen ni sangendo un batzordea ningúnume batzordea en sucre serás ansendo un. homologatuak. E, Pero baten muña dira labeak, eta homologatuak que arrazoietako bat yeta da zihortatzea, baiesatxea errechendo dutela sortirundar berroita mar garatuatik gora. ¿Orella? Orla, ekiditzen delako, ba, dioxinak eta furanuak botatzenak, ainz ere, e, kaltegarriak direnak osasunarentzat eta kantserra ere eragiten dutenak, Karritu egiten gaitu agian esan nahi duelako, dioxina e, dioxinak jortitzen ari dela Zubietako erraustegia. Hori da galdera hau Labeak homologatu gabe eta bere funtzionamendua zuzena dela baieztatu gabe, no la justifican de su, erra usted ya en marcha en Harrison. En este momento las pruebas se están realizando a la temperatura necesaria para que las emisiones estén controladas. Y estamos en periodo de pruebas. Tanto el diputado general de Guipúzcoa como el diputado de Obras y Medio Ambiente, José Ignacio Asensio, dijeron que sí, que los hornos de la incineradora de Zubieta estaban homologados. Entonces la cuestión es... Nos han estado mintiendo los mandatarios guipuzcoanos, porque, claro, Gurasos sí que denunció esta, esta falta de, de verdad, digamos, y están siendo presionados bastante por la Diputación Foral de, con amenazas de, de, de ser llevados a juicio. La señora consejera les ha dado una autorización que conlleva el fin de las periodopruebas. Lo que dice es que está aprobada y, además, favorablemente. Y hoy reconoce que no lo sabe. Eso se llama delito ecológico, artículo 329 del Código Penal, y lo hemos puesto en conocimiento de la Fiscal Superior del País Vasco, hemos hecho una denuncia formal y esperemos que se abran diligencias próximamente. Y no nos quedaremos ahí, por supuesto que no, no cejaremos hasta que en este país haya democracia ambiental, caiga quien caiga, y e iremos a donde haya que ir. El artículo 3.4 de la Ley General de Protección Ambiental del País Vasco fue anulada por el Tribunal Constitucional y esta anulación fue promovida además por la Diputación Foral de Guipúzcoa, yendo en contra del de autogobierno vasco. Era solamente para evitar la participación de Gurasos en esta cuestión de la incineradora han pillatzen ziren hondakinetako mordo bat zubietara ekarrina dituzten lako, erretzera, eta ez bakarrik hori, baizik privatu esku privatuetan e, utziko dutelako lan hori, eta beraz, duda asko ditugulako izango dian Control de King. Pero lo que genera alarma social realmente son la falta de transparencia, estas contradicciones entre instituciones vascas, que no existan datos de emisiones, etcétera, etcétera.